Oír a este dato no menos importante de algunas cosas que están aconteciendo y que por supuesto los medios occidentales no lo van a contar, no lo están contando, tanto en el contexto de la ayuda militar que prepara Reino Unido para en el que se tiene previsto el envío de municiones con punta de uranio. En las últimas horas, el presidente y aliado de Vladimir Putin, estamos hablando del mandatario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, salió al paso a darle su respaldo total al presidente Moscú. Y oído, lanzó una dura o severa advertencia a Occidente ante las afirmaciones que entregó la viceministra de la defensa de Gran Bretaña, en el cual iban a enviar, como se los dije, municiones con punta de uranio empobrecido para las fuerzas ucranianas. Y recuerden que ya el presidente de la federación se lo cantó claritico a Sunak en medio de la visita de Xi Jinping a Moscú, que dio a conocer esta misma información en medio de sus declaraciones y dijo contundentemente que esto obligaba a Rusia a reaccionar y así sucesivamente la gente del Kremlin se pronunció y que ustedes lo han visto a través de nuestro canal Palabras Textuales de Lukashenko. Si ustedes señores del Reino Unido van a recibir municiones con un niño, nosotros, o sea Bielorrusia, Alexander Lukashenko dijo, estaremos en la capacidad también de recibirlas por parte de Rusia y advirtió hace poco que en el momento, escúchese bien, en el momento en que comiencen a sonar o a detonar municiones con punta de uranio en el terreno de batalla contra las tropas del ejército ruso, la respuesta de la federación será terrible y será una lección para el mundo entero dijo Lukashenko, tengan en cuenta todo el panorama y los pasos que se vienen o mejor dicho, a los niveles en que el mundo se puede enfrentar en las próximas semanas, dijo Lukashenko. El mismo ministerio de la defensa de Rusia lo advirtió a través de su jefe Choigu que era un paso más para el enfrentamiento nuclear y Lukashenko le refuta todo este panorama al Reino Unido y al bloque militar a la alianza, preguntándoles que si es que esto les llegó la locura a la cabeza o es que si se volvieron locos y que cuál era el impulso de la paz que querían darle a este proceso, que si esa era la vía para el diálogo. Entonces dentro de sus declaraciones dejará Claro mensaje Lukashenko a Occidente, si llegan estas municiones, entonces yo le voy a pedir a Rusia que me envíe este tipo de municiones también para tenerlas en el arsenal y responder de igual forma ante cualquier agresión por parte de Kiev. En la misma línea prácticamente habló Lukashenko como el del vice consejero de seguridad. ¿Se acuerdan que el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, expresidente ruso, y que le habla al oído al presidente Putin? Hace poco, creo que ustedes lo vieron en el video anterior, diciendo que la amenaza de un conflicto. No se ha ido y que por el contrario Cada día está aumentando Dicho por uno de los pesos pesados De la federación advirtiendo sobre Lo que se puede venir cuando están acelerando Más el envío de armas Por parte de Occidente para la SAFU, según Medvedev. Según ha dicho El funcionario de la federación Ha dicho que no se puede esperar más de gente Irresponsable con poder y queriendo Llevar este conflicto a otro nivel Sin sopesar las consecuencias De querer conservar la hegemonía Mundial. En igual línea el Presidente de la Duma Estatal de Rusia, Poludin, ojo a este dato amigos que es bien preocupante lo que está diciendo este funcionario ruso, que asegura en medio de esta polémica por el envío de armas con punta de uranio, que el conflicto ya no podría ir hasta el último ucraniano, sino que se podría extender hasta el último Europeo y califica Bolodín o el paso del Reino Unido como sumamente peligroso porque para su parecer Bolodín dice que este sería el paso para darle el paso a un conflicto nuclear con Occidente y asegura que esto representaría un trampolín para que dentro del conflicto se llegue a la decisión de llevar armas mucho más peligrosas que pueden poner en peligro la seguridad de la Federación y por eso Putin se vio obligado, salió al paso a este posible bueno adelantamiento o paso que va a dar Reino Unido con llevar este conflicto a otro nivel, algo que perdónenme les digo, es lamentable y sabemos que no estamos en posición de aquellos que están allí en batalla, dando su vida, pero esto sería algo que no quiere nadie, ni nadie para el mundo, nadie es nadie porque puede llegar a esto a convertirse en un Mundial y todo esto se da ante el desespero, según los expertos, por el tema de cómo se está dando en el terreno de batalla y la presión del ejército ruso y los Wagner sobre las AFU que día a día están cediendo terreno. En las últimas horas se conoce del la... ataque a dos bases militares de Estados Unidos en Siria. Mientras Biden dice que Washington no busca conflictos con el país persa, el mando central del norte informó de una con misiles contra una base ubicada en el yacimiento de gas al-Oman, mientras que al Mayaden reportó una ofensiva contra instalaciones militares en Conico. Una decena de misiles fueron lanzados este viernes contra la base militar Green Jack, perteneciente a las fuerzas de la coalición liderada por el norte y ubicada en el yacimiento de gas al Omar en el noreste de Siria, informó este viernes el mando central estadounidense. De acuerdo con el comunicado, la ofensiva no dejó ni provocó daños materiales a las instalaciones militares del norte. Sin embargo, un misil impactó contra una casa a una distancia de casi 5 kilómetros con daños significativos, causó lesiones a dos mujeres y a dos infantes. Posteriormente, Al-Maiden reportó que también fue atacada con misiles en la base militar de la coalición ubicada en el yacimiento de gas de Cónico en la gobernación de Siria en deir Esor. Un grosposal del canal indicó que se observaron helicópteros de Estados Unidos sobrevolando dicha instalación militar. Este tipo de indiscriminado con misiles ponen en riesgo no solamente a nuestras fuerzas, a las de la coalición, sino a también a la población civil local siria, así como a la seguridad y estabilidad de Siria y toda la región, declaró el portavoz del mando central de Estados Unidos, el coronel Bucino, a comentar lo sucedido en Green Jax. Se desconoce quién realizó los ataques, mientras tanto se difundieron reportes que aviones de Estados Unidos lanzaron ataques en la gobernación de Siria en Deir-Esor y la información al respecto todavía no ha sido confirmada. Las ofensivas contra la base de Al-Omar Icónico tuvieron lugar después de que un dron presuntamente de origen iraní este jueves las instalaciones de una base militar perteneciente a las fuerzas de coalición y ubicada cerca de la ciudad de Asaka, en el noreste de Siria, señaló el Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Como consecuencia de esta ataque militar estadounidense, una persona perdió la vida y seis más resultaron con lesiones. En respuesta, el norte realizó ataques de precisión contra varias instalaciones de Siria que, según sus declaraciones, habrían sido usadas por grupos relacionados de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Ilámica. El Departamento de la Defensa afirmó que los ataques tenían por objetivo proteger y defender al personal del norte, Estados Unidos tomó medidas proporcionales y deliberadas para destinar a limitar el riesgo de la escalada y minimizar el número de bajas, rece el comunicado. El presidente Joe Biden se manifestó este viernes sobre el ataque contra la base militar ubicada en Hasaka y afirmó que Washington no busca un conflicto con Irán. No se equivoque, en Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, pero está dispuesto a actuar con firmeza para proteger a su gente, afirmó el presidente del norte. Bueno, y en las últimas horas ha causado revuelo las declaraciones por parte de la congresista norteamericana María Elvira Salazar respecto a una base que, bueno, está instalada allí en Argentina, que se tiene de conocimiento que es una base militar, según el diario Slao RT, dice que, o titula más bien lo que ha dicho... La congresista del norte no está mirando las estrellas. Congresista de Estados Unidos tacha de aterradora la existencia de una estación satelital china en Argentina. La republicana María Elvira Salazar le recordó al secretario de Estados Unidos, Anthony Lincoln, que el Pentágono calificó la base como una mesa en el 2019. Y esto fue lo que dijo la funcionaria: You know that there is a Chinese military satellite station en Argentina. La congresista María Elvira Salazar, representante por Florida, le preguntó el jueves al secretario de Estados Unidos, estamos hablando de Anthony Blinken sobre el funcionamiento de esta supuesta estación satelital militar china en Argentina y la calificó como realmente aterradora la existencia de tal instalación junto a nuestro lado. All right, so last month your assistant secretary told me that he had never heard of it. And we're talking about the size of 500 football fields in Patagonia. So in 2019, I mean, that's a few years ago, the Pentagon said that that base was a threat. No kidding sabe que hay una estación satelital militar china en Argentina, una estación satelital militar china, eso suena realmente aterrador, estoy segura de que los chinos no están mirando las estrellas, dijo la legisladora durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Salazar dijo haber preguntado el mes pasado sobre la instalación a una asistente de Blinken quien afirmó que nunca había oído de ella estamos hablando de un tamaño de 500 campos de fútbol de la Patagonia, indicó la parlamentaria en 2019, quiero decir que hace algunos años el Pentágono dijo que esta base era una amenaza en serio es una estación satelital militar china en nuestro hemisferio usted sabe algo de esto le preguntó a Brinker al respecto, Blinken alegó que no ocupaba su actual cargo en 2019 y luego destacó que Washington se enfoca en todo el mundo, incluido el hemisferio, en cualquier preocupación que tengamos sobre la ubicación, pero no terminó la frase. Le estoy preguntando si habló con los argentinos, ¿por qué sabe esto? Sabe eh, los argentinos no pueden ni siquiera entrar. Podría imaginarse tener una estación satelital militar china en Argentina y el gobierno argentino no puede ni siquiera visitarla. ¿Qué cree que hacen? los chinos tortas qué podemos hacer con esto preguntó Salazar y Blinken le respondió que acogía con satisfacción seguir investigándolo con usted. And, uh, What do you mean of course I wasn't Of course I was not here in 2019 so I'm not uh, No aware of... sir I'm asking you have you spoken with the Argentinians because uh, you know something the Argentinians cannot even walk into that Could you imagine having a Chinese military satellite station in Argentina and the Argentinian government cannot even visit it What do you think the Chinese are doing? I, I, I welcome following up with you. María Elvira Salazar. este tema respondió Blinket. So what can we do above this? I welcome following up with you. Thank you.: Say that again, sir. I welcome following up with you on that. Please do. Thank you, sir. I think my time has expired to your benefit.: Thanks. La estación de espacio profundo se ubica en las proximidades de la localidad de Bajada del Agrio, en la provincia argentina del Neuquén, y fue construida tras la suscripción de acuerdos entre la estación de China y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en la provincia de Neuquén y los gobiernos de Argentina y la República Popular de China, según el gobierno argentino. La estación tiene una moderna antena de 35 metros de diámetro dirigida a misiones de exploración del espacio profundo, ubicada a una a distancia que superan los 300.000 kilómetros de la Tierra. Por otra parte, otorga tiempo de uso de la antena a la Comunidad Astronómica de Argentina para la investigación en el ámbito del espacio exterior. En la información, bueno, que tenemos respecto a um, las palabras que ha emitido María Elvira Salazar y que ha puesto el grito en el cielo en las últimas horas. Bueno, y a esta información hay que añadir que no la está pasando nada bien el secretario de Estado Blinken en su llegada al Congreso. Esto también fue noticia. Blinken, que estuvo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y hasta allí estuvieron activos que fueron a cantarle cosas y es que no se puede esconder que muchas personas están viendo las cosas como están y para dónde van aquí ustedes pueden ver que la ciudadana encaró a Blinken así como lo hizo Elvira Salazar pero en modo diferente le dijo que el pueblo del norte no puede aceptar que los estén llevando a una posible guerra nuclear le ha dicho Blinken Hombre, usted es un diplomático y lo que debe hablar es de paz, que si no acepta el plan de China, le pregunta a la ciudadana, bueno, ¿cuál es su plan o, o qué es lo que están proponiendo? Y ante esta irrupción de la ciudadana en el Congreso norteamericano, la autoridad se la llevó bajo arresto. Y bueno, Blinken ha dicho que a él no le interesan por parte de China las supuestas líneas rojas de Pekín ante las peticiones del gobierno de Xi Jinping que les previno a Estados Unidos de no venderle equipos bélicos. Y Blinken le dijo a China que no le importa y seguirán vendiendo armas independientemente de lo que piensen allí en Beijing. O que digan respecto a las cosas como las está manejando el pacto armamentístico con Taiwán. Y China les ha advertido que puede pasar lo mismo de lo que está pasando con Ucrania.